Tanto te amé Te alejaste tanto tiempo y te olvidé Soy un buzo hundido en el blue label. Si yo quiero hoy te borro de mi lista El caballero ya se fue Tanto te amé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 porque todas las que tienes sangre les queda de dolor Y recordarás las veces Donde hicimos el amor Ayer se te escapó un like Salió tu noti en Instagram Tus amigas estaban en mi live no Creyeron que de ti iba a hablar Pero no fue así No tengo que contarlo Ya perdiste tu lugar Y no podrás recuperarlo Tanto te amé tanto tiempo y te olvidé, soy un muso hundido en el Blue ver, Si yo quiero hoy te borro de mi lista, el caballero ya se fue Tanto también, te alejaste tanto tiempo y te olvidé Soy un muso hundido en el blue. De mi lista el caballero ya se fue Estoy pensando en ya dejarte Mejor vete pa' otra parte Pensarte me da coraje Te juro no voy a llorarte Y si contigo yo perdí la fe Dicen que con otra yo sanaré Clavo por clavo yo te sacaré Yo no soy plebe, así como un rey Tanto, tanto te extrañé Tanto que los recuerdos borré si algún día dije que te amaba Hoy me trago toda esa palabra Contigo me acostumbré a perder Mi mamá dijo que estaba bien Que ni ella te quiere en su vida Ya sabes dónde está la salada. No te Te alejaste tanto tiempo y te olvidé Soy un buzo hundido en el blue label Si yo quiero Hoy te borro de mi lista, el caballero ya se fue Tanto también. Te, te alejaste tanto tiempo y te olvidé Soy un buzo hundido en el Blue Lab Si yo quiero hoy te borro de mi lista, el caballero ya se fue las manos.